Hola, ¿cómo estás? En este video se va a explicar cómo desbloquear números de teléfonos y mensajes que anteriormente han sido bloqueados. Aunque esta explicación es para celulares Samsung J7, es posible que se puedan aplicar en otros tipos de celulares. Si quieres tener un entendimiento más amplio de este video, te recomiendo que primero veas el video ¿Cómo bloquear llamadas y mensajes en tu celular? Te dejo el link o enlace del video en la descripción. Ahora voy a la explicación. Existen dos formas de desbloquear llamadas. La primera es la siguiente. Seleccionas teléfono. En la parte superior derecha seleccionas más. Seleccionas ajustes y en ajustes de llamadas está la opción números bloqueados, la seleccionas a continuación se te presenta la lista de todos los números de teléfonos que están bloqueados para desbloquearlos solo tocas el signo menos y se desbloquearán la segunda forma de desbloquear es la siguiente seleccionas teléfono, buscas el número que vas a desbloquear, en este ejemplo va a ser el 475, lo seleccionas y si te fijas, este número eh, tiene un signo de censura a la par, eso significa que está bloqueado para desbloquearlo te diriges en la parte superior derecha y seleccionas más seleccionas la opción bloquear, desbloquear número y seleccionas en bloqueo de llamadas, tocas el botón verde y se apaga y le das a aceptar ahora este número está desbloqueado ahora para desbloquear mensajes seleccionas mensajes en la parte superior derecha seleccionas más, seleccionas ajustes y eliges la opción bloquear mensajes. Seleccionas lista de bloqueo y se te va a presentar la lista de números de teléfonos que están bloqueados en los mensajes para desbloquearlo sencillamente tocas el botón menos y ya eh, ese número de teléfono está desbloqueado entonces eh, ese es el procedimiento para eh, desbloquear números de teléfonos y mensajes que habían sido eh, eh, bloqueados anteriormente si te gustó el video o te fue de utilidad Dale me gusta, suscríbete y deja tus comentarios. Gracias.